Escondía seya fera dormía con sus compañeros en cama mullida y tanta brancura que utilla, botaron mespume las balas de un día, a ropa de coche, puñeron mentiras. Hay un tipo de donde viví sin aviso. Si no sabes mi sacrificio, si no sabes manejar tu vida, sabes manejar un gatillo. Hermano, así es que medio cambia tu diccionario. Me falso. No arma yo hasta el rey y hasta el norte. Nos vemos al rey, sabio. Está pensando en mierda, se cree como un casuela. La culpa es duradera y no vives en Filadelfia, convincencia, que con tres compañeros. Somos a Resistencia do de dedo Medio. De sangre maldita, tranquilos nubletos de rosas. Los slime veré, <tose> veré, <tose> queda. Ya diré, ya diré, ya rodeé para niño, ni hacer vas escondía, se ya fera dormía con sus compañeros en cama Ay, ya viene a la línea alta que ya En esa ropa, de lo a ver En el festival En el festival En el festival Miré y nos con calma y las manos extendidas, un golpe de un sollo de ese y nos en vida y holado, contentas en té y menas víctimas, tranquila